Creo que es un libro que merece la pena, merece la pena leer. Eh, y A veces Juan es una persona que me cae muy bien. Eh, fundamentalmente es una persona que comete una y otra vez incericidios con todo el mundo. No, sé, no, no, no, tiene, no tiene pelos en la lengua y eso en cierta manera algunas veces incomoda, pero creo que aporta una cosa muy interesante y es que ayuda mucho a pensar y ayuda a cuestionar el planteo desde donde, está, de donde estamos eh, mirando las cosas. Hace unos años, ya no sé cuántos, porque pasa el tiempo muy rápido, estuve allá por la Argentina, que fue donde nos conocimos, y Juan nos dio la oportunidad de poder conocer algo que para nosotros era eh, muy desconocido, para la gente que militábamos aquí en lo social, eh, y pudimos tener la oportunidad de conocer experiencias de trabajo comunitario en el barrio Zabalera con la gente de La Poderosa. Pudimos estar en la, en, la, en la sede de la PTEP en aquel momento y de la UTEP y pudimos conocer las diferentes experiencias que había. ¿no? En, el propio, en el propio barrio Zabareta pudimos estar en, en, la, en, en la redacción de La Garganta, que es un, un medio de comunicación popular que se organiza desde La Poderosa, donde además bueno, pues hay un proceso de reapropiación de la comunicación desde un punto de vista también de de emancipatorio para aquellos que, que trabajan, que trabajan ese, ese aspecto y pudimos conocer también un, un, comedor popular en, un comedor popular allí. Luego tuvimos un debate en, en la CETEP donde además pudimos conocer eh, diferentes expresiones de la CETEP y allí en concreto además estuvieron un colectivo importante de senegaleses que con el que, está trabajando, con el que está trabajando la organización. Y hablando con juan la última vez que vino, estuvimos ahí dándole vueltas de cuál es la concepción que tenemos de la economía, cuál es la concepción que tenemos de la sociedad, cómo tenemos que mirar, ¿Cómo tenemos que mirar al futuro y muchas veces hablando con él hablábamos de la institucionalidad y lo popular, ¿no? la institucionalidad y el movimiento popular, como estableciendo una división eh, muy clara. ¿no? Y yo creo que hay algo que ha aportado eh, el, la UTEP y el conjunto de movimientos que lo componen y lo que fue la experiencia de la CT, que yo creo que también nos debería, nos debería ayudar a, a reflexionar. Normalmente los teóricos de los teóricos de este asunto eh, siempre se ha dicho que eh, la articulación de los procesos de cambio no, lo de los clásicos, la articulación de los procesos de cambio será pues con la clase trabajadora, salarizada, sindicada y tal. Y eh, cuando se produjo el cuando se produjo el crack del model, y la imposición del modelo neoliberal, pues hubo un planteo bastante extendido entre sectores de la izquierda que decían bueno hay que centrarse en los sectores sindicalizados y que tienen el empleo estable. Los precarios no tienen oportunidad de poder participar del sindicalismo y eso es imposible. Y de los excluidos ni hablamos, porque además a los excluidos se les plantea que están al margen de la clase. Y a mí hay una, un, una cosa que, que viene en el libro y que me parece muy interesante, que es cómo los sectores excluidos se reivindican como trabajadores es decir eso de que no están trabajando no es cierto ellos están trabajando lo que no están es reconocido socialmente no están reconocidos por el estado y algo que plantea Juan muchas veces que es que la fase superior de la economía popular es el cooperativismo que a mí me parece que es un elemento esencial porque lo que está planteando eh, lo que se está planteando desde, el, desde ese movimiento es que es posible un proceso de autorrevalorización de clase que es posible? Es decir, que eso que nos decían de que era imposible, que los sectores populares más machacados no tenían capacidad para poder organizarse y para poder, eh, para poder liberarse por sí mismos, se demuestra que no es cierto, que es posible construir una institucionalidad. A ellos les criticaban mucho durante la época de Macri porque negociaban, pero no, les, no criticaban a ningún intendente por negociar, ni criticaban a ningún gobernador de una provincia por negociar, pero es que de lo que estamos hablando es de la construcción de una nueva institucionalidad popular ¿Qué es lo que se articula ahí? Porque eso es lo que se está haciendo en estos momentos en muchos barrios de Argentina donde se extiende el movimiento popular que ha conseguido aglutinar a un millón mil personas en torno a, una, a, un proceso, a un proceso de empoderamiento. Yo creo que eso es algo que debiéramos reflexionar porque rompe con, con los mantras de que los excluidos no tienen capacidad para poder emanciparse a sí mismos, que necesitan el paternalismo del Estado. El Estado no está, el Estado ni estaba ni se lo esperaba y fueron los sectores populares los que articularon los mecanismos de seguridad alimentaria, articularon los mecanismos de apoyo educativo, articularon eh, todo tipo de, de expresiones eh, para poder ganarse la vida, que partían de lo individual y articulaban lo colectivo. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es el sector de los cartoneros y cómo, de la crisis de 2001, de todos esos sectores, termina articulándose una organización popular en la que la gente tiene eh, la capacidad eh, para poder determinar sus vidas. Él plantea en el libro que hay gente que cobrando menos es más feliz que hay gente que cobrando más. Básicamente porque eh, de lo que estamos hablando es de gente que se ha, se ha podido reapropiar su propia vida. Nosotros aquí siempre hemos reivindicado, tenemos, tenemos, eh, es cierto que el modelo neoliberal consiguió destruir menos las estructuras sociales, y, y allí eh, se destruyeron más, pero la realidad también ha aportado cosas que yo creo que son interesantes. Los programas de inserción social que mantiene el movimiento con expresos, con gente con problemas, con adicciones, y eso se hace desde el tejido popular con un complemento y un pequeño apoyo que le han ido arrancando al Estado en diferentes procesos de lucha porque no ha sido un regalo y que no solamente tiene que reconocer eh, el campo nacional y popular cuando gobierna, sino que lo tiene que reconocer inclusive los sectores oligárquicos cuando llegan al gobierno porque, no tienen otro, porque en el fondo lo que han construido es una nueva institucionalidad emergente. Yo creo que eso es algo que nos, nos, debe, dar, eh, nos debe dar que pensar. Y nos debe dar que pensar en, en primer lugar en el análisis de la clase trabajadora en el siglo XXI, es decir, esa teoría de los tres tercios que nos hablaban en los 70 no, no hablaban de la sociedad, sino que hablan de la clase trabajadora. Una parte de la clase trabajadora que tiene eh, un salario estable y que tiene la capacidad para poder sindicarse y que sigue manteniendo convenios colectivos. Una capa importante amenazada permanentemente con cara a la exclusión, que son todos los precarios que tienen serias dificultades para incorporarse al sindicalismo porque las estructuras sindicales no tienen flexibilidad suficiente para poder incorporarles a los procesos en la propia estructura organizativa. Es decir, no es un problema de dirigentes amarillos o de dirigentes más comprometidos, sino estructural. Y luego, eh, un sector que está descartado, que dependiendo del lugar, es un sector más amplio o más pequeño. Yo creo que la experiencia, la experiencia de los movimientos populares en Argentina es interesante porque precisamente lo que plantea es ese proceso de autorrevalorización de clase por parte de los sectores excluidos, de, de decir, nosotros somos trabajadores, nosotros queremos participar de la organización sindical y nosotros queremos determinar nuestra propia vida a través de nuestra propia organización. Como lo que, lo que fue buscarse la vida a cada uno a ver cómo podemos hacerlo, no era suficiente sino que la gente reflexiona y se da cuenta de que son los procesos organizativos y el trabajo colectivo y la lucha colectiva lo que le permite realmente una satisfacción de necesidades a través del proceso de la reconstrucción de la dignidad humana que es negada por el régimen neoliberal. Yo creo que eso es un aporte que es muy difícil de entender por los cuadros políticos de las organizaciones clásicas. Nos cuesta entenderlo, cuesta entender lo popular, cuesta entender que nosotros no queremos organizar a la izquierda, nosotros lo que queremos es organizar a las mayorías sociales para que puedan decidir sobre sus propias vidas y que las organizaciones sociales y políticas, su principal función, su principal objetivo es dar herramientas a la gente para que pueda precisamente poder, eh, poder, construir, su propia, poder construir su propia vida. Y en esa batalla eh, Juan es implacable, porque eh, para poder defender esos sectores, para poder plantear además la dignidad de esos sectores en su pelea eh, se ha plantado con todos y ha discutido con todos. Y al mismo tiempo, que a mí es la parte que me parece más interesante, es capaz de, de montarle un quilomo cualquiera, al mismo tiempo tiene una capacidad de diálogo con muchos, que ya quisieran muchos dirigentes políticos, aun de los del otro lado de la no Yo creo que eso. Eso es importante. ¿no? Y esa expresión social luego ha tenido también una expresión política que a mí me parece importante, que es el Frente Patria Grande, que hace una apuesta, que yo creo que es muy importante, que es que haya agentes, cuadros nacidos del movimiento popular, que vayan a las instituciones. Que se conviertan en referentes que hagan que la gente, que los sectores populares empiecen a ver que las instituciones son un poquito suyas también porque no hay una visión eh, históricamente de que esos sectores hayan podido participar del, del, proceso, del proceso político. A mí lo que más me gusta de Juan es que eh, tiene muy buenas palabras, sabe, maneja el verbo con, con mucha agilidad, pero es una persona que habla con sus actos mucho más que con sus palabras. Cuando ellos hablan y eh, eh, teorizaban la, la cuestión de la patria grande, pues probablemente es compartido por mucha gente. Pero claro, la patria grande no se hace sola. Y es necesario construir una concepción internacionalista desde los hechos concretos. Y los hechos concretos es que cuando hay un golpe de Estado en Bolivia hay una misión argentina de derechos humanos al lado de los compañeros y las compañeras. Que cuando hay un golpe de Estado en, en el Perú hay una delegación también que marcha ya a, tomar, a hacer la observación de derechos humanos, a hacer las denuncias. Pero hacer las denuncias, y nos lo han dicho también compañeros peruanos, de manera diferente a lo que han hecho algunas de, de las misiones internacionales que acudieron a Perú y que acudieron a Bolivia. Hablar y dar voz a los que nunca tienen voz en los procesos políticos. Y creo que eso es una demostración concreta, es decir, es una demostración concreta que llena de contenidos. Cuando nosotros hablamos de internacionalismo, cuando, nosotros, cuando se habla de la concepción de construir una patria grande eh, en América Latina, está muy enchida de discurso, pero yo creo que el, el problema fundamental y la cuestión fundamental para poder conseguirlo es precisamente llenarle de, llenarlo de hechos concretos, ¿no? como, decía, como decía que no hechos concretos es que sirvan de ejemplo para la movilización, que yo creo que esa es, esa es, una, de las, es una de las claves. Para mí el libro es, es una joya, ya digo, eh, implacable como es Juan, reconocéis, es decir, que no os nos estoy, nos estoy descubriendo nada. Pero sobre todo hay una, hay una cuestión que, que para mí es, es, es clave, ¿no? el, compromiso con, el compromiso con la causa popular, que yo creo que es un elemento fundamental para todos los cuadros que piensen en el futuro con, con esperanza, y, y la determinación de confiar en el pueblo que es capaz de cambiar las cosas, que no, va a haber, no van a ser, o sea, los dirigentes nos hacen falta, los referentes nos hacen falta, pero los procesos hay que meterle pueblo, si no hay pueblo no hay, no hay posibilidad de articular ningún, eh, ningún proceso. Creo que es muy interesante que lo podamos, que lo podamos leer, que, te, que seamos capaces de aprender desde la, eh, desde la distancia, pero rompe muchos, muchos clichés que se van construyendo como autojustificación por parte de los militantes de la izquierda de las cosas que no sabemos hacer muchas veces. Entonces buscamos, hay dos maneras de hacerlo, podemos, cuando hay un problema de que no sabemos hacer podemos buscar la manera, ¿no? Hay un dicho que dice: eh, quien quiere hacer algo eh, busca los medios y el que no quiere hacerlo encuentra excusas. Yo creo que muchas veces, sobre esta realidad que nos plantea el modelo, eh, cómo afrontar la precariedad y cómo afrontar la exclusión, demasiadas veces hemos buscado excusas. Y yo creo que de lo que se trata precisamente, hemos encontrado excusas y de lo que se trata es justamente de, de buscar los medios. Y el ejemplo. Eh, que nos da la UTEP y que nos ha dado, y que nos ha dado la CTEP y que da el MTE y que dan todas las expresiones de, del movimiento popular, es que es posible y que de lo que se trata precisamente es de que, le dediquemos, eh, que nos dediquemos a buscar esos medios y sobre todo algo que yo creo que también es importante, eh, que cuando los militantes eh, con todo su buen corazón y con toda su buena voluntad trabajan en los sectores populares más depauperados, Creo que lo más importante es ir a aprender, ir a aprender porque nuestro pueblo es sabio y demasiadas veces los cuadros políticos el problema que tenemos es no ser capaces de aprender de nuestro propio pueblo y para mí es un gustazo poder compartir este rato con Juan porque la verdad es que siempre me encuentro con él, aprendo muchísimo así que lo dejo con él que es al que todos estamos deseando escuchar. Buenas tardes compañeras, compañeros, compatriotas. Podemos hacerle un lugarcito en la patria grande a los españoles también. ¿No? Patria grande, indo-hispano-americana. Eh, había algunos que planteaban eso. ¿no? Eh, y bueno, gracias Rafa por tus palabras. Yo por ahí para aportar... Para algunos elementos que creo que valen para la discusión acá y allá. El primer elemento es, ¿cómo se llama acá el ingreso mínimo que tienen? Ingreso mínimo vital. ¿Cuánta gente lo cobra? Vamos a poner que sean 3 millones en total las personas y que en promedio 300, 400, 500 euros. Lo que yo fui viendo en todos los países de Europa, que existen sistemas de subsidios que reciben personas que, en general, no tienen patrimonio y no tienen ingresos registrados. Esas son las dos características. No tienen patrimonio y no tienen ingresos registrados. Y en ningún caso, en ningún caso, ese ingreso alcanza para vivir. Entonces, hay una pregunta que emerge de eso. Y es... ¿De qué vive la gente si con ese ingreso no le alcanza para vivir? Una cosa absolutamente evidente. Vive de su trabajo. Es decir, las personas que reciben cualquiera de los modelos de transferencia de ingreso son trabajadores informales, precarios de la economía popular, el nombre que querramos decirle a un trabajo que no tiene ingresos registrados. Es decir, que en los sistemas de vigilancia, que en general son bastante sofisticados, que tienen los gobiernos a la hora de entregarle algo a una persona pobre, no figura que tiene ingresos registrados, movimientos bancarios, gastos de tarjeta de crédito, es decir, es pobre, seguro. Pero además de ser pobre, trabaja. Ya tener ese concepto y defender ese concepto, si nosotros logramos eso, si el libro aporta en eso, es un avance de conciencia fenomenal. Porque la narrativa en todos los países que yo visité, fundamentalmente en América Latina y en Europa, es que existe una especie de, de, de casta de personas que viven del Estado, de los impuestos de otros, y que son un gran problema de gasto público. Si uno ve los números, en general siempre es menos del 0.5% del presupuesto, menos del, del 0.5% del PBI, sino 1% del presupuesto, máximo 1.2% del presupuesto, es decir, no es un gasto significativo desde el punto de vista fiscal. Y es un instrumento retórico, en general, de las derechas políticas, para plantear que existe un problema, si se quiere, de falta de empleados, que no, no, no se pueden conseguir empleados, de que los trabajadores, no solamente los empresarios, los trabajadores tienen que mantener con su espalda a gente que no hace nada. ¿no? Entonces, este concepto es bastante evidente, pero al mismo tiempo bastante difícil de eh, transmitir masivamente es decir de, y por eso hay que reiterarlo y reiterarlo y reiterarlo que las transferencias de ingreso que hoy existen no son subsidios a personas que no trabajan no son subsidios a desocupados son subsidios en todo caso a desempleados es decir que no tienen un empleo registrado pero que son trabajadores y trabajadoras en algunos casos, trabajadoras de tareas intradomiciliarias, digamos, ¿no? De cuidados, como se dice ahora. Que tradicionalmente no se remuneran en el mercado, pero que generan un valor social evidente. Y en muchos otros casos, trabajadores de distintas actividades informales, por cuenta propia y a veces por cuenta ajena también. No hay ningún estudio... O al revés, todos los estudios que hay sobre el tema muestran que el 80, 85, 90% de las personas que reciben estas prestaciones tienen una actividad laboral, los adultos. ¿no? Eh, luchar contra este discurso o contra esta narrativa de que es gente que le sale mucho al Estado y que no hace nada, que no genera ninguna riqueza, es una tarea de primer orden no en el campo de la lucha social, sino en el campo de la lucha democrática. Es decir, es un elemento fundamental de, si se quiere, el bolsonarismo latinoamericano, que tiene muchas expresiones, y del, ¿cómo le diríamos?, boxismo, ¿no? del boxismo eh, europeo, que también tiene muchas expresiones. Es un elemento discursivo fundamental la existencia de personas que son un costo para el resto de la sociedad. ¿Estamos más o menos de acuerdo con eso? Entonces, el veneno que se inocula en la clase trabajadora activa con salario registrado o con pequeños negocios o con un taxi o sobre esta idea de que todos los problemas de la sociedad no están en los que están más arriba, sino en los que están más abajo, Además de generar una degradación moral de la gente, porque alguien que se la agarra con el más débil, ya por concepto es una persona que espiritualmente se va degradando, ¿no? bueno, te la agarras con el más débil, bueno es una cosa de cualquier barrio, en cualquier escuela, eh, está bien. ¿no? Es como una especie de abuso de, de poder y de privilegio. Entonces te la agarras con el más débil, perdés la conciencia más elemental de tu real posición en la sociedad, pero además empieza también una cultura política de descarte. Es decir, si son un problema para la sociedad es válido que se mueran, reprimirlos, asesinarlos. Y esas son cosas que se pueden ir profundizando. Es decir, que el que exista un coqueteo si se quiere, cuando hay naufragios en el Mediterráneo, un coqueteo un poco en tono de broma, ¿no? con que eso es una buena solución. Cosa que yo he escuchado. Eh, es un proceso de deshumanización grave. Y ese coqueteo tiene que ver con esta atribución de responsabilidad de los problemas de sectores trabajadores y sectores medios a quienes están más abajo. Entonces ahí hay un problema político, ni, ni, ni entramos a hablar de problema social, un problema político. Entonces, el sentido del libro, de, de, del alegato, que es lo que hace el abogado cuando termina ¿no? la parte de las audiencias y qué sé yo, eh, es tratar de hacer una especie de demostración lo más sencilla posible de estos prejuicios, mitos, etc. Pero fundamentalmente para darle herramientas a nuestros compañeros y compañeras de militancia, porque yo no creo que el libro lo vayan a leer masivamente en ningún lado. Un libro que lo van a leer 3.000 personas, 4.000, 5.000, ¿no? máximo. Entonces un libro que es un argumentario para la militancia, sirve como argumentos para la militancia, de varios temas. ¿no? O sea, estos, tem estos cuatro puntos que son vagos, chorros, ocupas y violentos, eh, ¿Vago? ¿La palabra vago acá se usa? No. ¿Chorro no? ¿Chorro? ¿Cómo sería el ladrón en el lunfardo acá? Chorizo, chorizo <ríe> Ahí también eh, Entonces, bueno, ¿por qué no son vagos? No? ¿Cómo es este tema de, de los chorros? Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros con los compañeros y compañeras que están que han atravesado un contexto de encierro que han pasado por una situación de, de criminalidad, que han dañado a otros, que le han hecho daño a otros, digamos, incluso tal vez a sus vecinos, o a gente que está a penitas mejor que ellos, eh, y que pasan por un penal, y que después cuando terminan de pasar por el penal, los tiran a la calle de nuevo, ¿no? En el penal los torturan, los no, no nos sirve para nada, es una cosa que no tiene ningún sentido práctico, digamos, es una caja para guardar gente por un tiempo, que después se vuelve a escupir a la sociedad y que inevitablemente, si no hay una intervención, no hay ninguna otra posibilidad de que no vuelvan a hacer lo mismo. De hecho, la reincidencia explica el 70% de la criminalidad. O sea, el 70% de las personas que cometen delitos ya habían cometido un delito antes y ya habían pasado por un contexto de encierro. Y la otra causa fundamental es la deserción escolar. Es decir, ¿no? Es como, por lo menos en Argentina son las dos causas fundamentales. Ni la droga, ni la pobreza, ni la exclusión. No. Reincidencia, deserción escolar. Entonces, cuando nosotros armamos las cooperativas de los liberados, obviamente nuestra motivación es de naturaleza humanista, pero es una política de seguridad. yo vos decís, acá está el 70% de la explicación de la criminalidad. Y... Es un poquito de sentido común que, en vez de tantos patrulleros, tantas camaritas, tanta inversión en, en cosas que no resuelven el problema, esto que resuelve el problema de forma objetiva, estadística, científica, hagámoslo. Pero también hay que entender que este argumentario es útil cuando se masifica, pero que los discursos o las discusiones políticas no son siempre racionales, no son siempre no, no, no, no con argumentos racionales no se ganan las discusiones. Pero hay que saberlos, hay que tenerlos, hay que tener los números, hay que tener las estadísticas, hay que poder argumentar con claridad los planteos que realizamos. Porque frente a esos argumentos en un debate, es muy difícil para quien está enfrente o en una posición opuesta, contradecirlos. El problema es que no siempre tenemos la posibilidad de debatir. Sobre el tema de las ocupaciones, yo creo que hay un milagro europeo, en Portugal lo veo claramente, que es que no haya ocupaciones masivas. Yo no entiendo cómo la gente acepta pagar los alquileres que paga acá. No, no entiendo cómo no hay una revolución. Porque es un saqueo del 50, 60% del salario. O sea, en, en Lisboa un salario medio es de 1.300 euros y un alquiler es de 1000, 1.100. Un alquiler de una departamentito, digamos. Entonces tiene que ser una pareja, un sueldo entero va para ahí, media vida va para ahí, la mitad de tu vida va ahí para dormir, pagas para dormir. Es una cosa totalmente inhumana que yo creo que los abuelos de todos los españoles y de los argentinos y de no les pasaba eso, tenían otros problemas, pero pero no tenías que dejar la mitad de tu vida para dormir. Y sin embargo, no hay ninguna revolución, no hay ningún levantamiento, y aparte no hay ninguna solución. Es decir, todos los planteos de solución son de una tibieza que irrita. O sea, ni siquiera ponerle tope a los precios. Eso ya es como, si le pones tope a los precios, eso es una especie de confiscador estalinista, digamos. Y ponerle tope a los precios sería como lo mínimo y urgente que se tiene que hacer. Pero... Decir, bueno, hay un montón de departamentos vacíos. ¿No sería lógico que la gente que no tiene departamentos vaya a los departamentos vacíos? A mí me parece sentido común. No me parece una cosa muy loca. Y de hecho, eh, no entiendo por qué la gente no va y no se mete. En Argentina, la gente que no tiene casa, y en Latinoamérica, lo que suele hacer, que no tiene nada de lindo, ni nada de romántico, ni nada de extraordinario, ¿eh? Por una cuestión geométrica, es decir, económica, porque no puede pagar los alquileres, no tiene ingresos para pagar los alquileres. Y por una cuestión geométrica de que la gente se reproduce y no les alcanza el lugar donde viven, ocupa tierras y arma barriadas populares, asentamientos, etc. Lo que son en Brasil las favelas, le decimos villas o barrios populares en Argentina. Hay más de 5.000 en la Argentina como Zabaleta es uno viejo, pero hay otros más nuevos, con 5 millones y medio, 6 millones de personas, depende del cálculo. Y hay una cosa muy interesante que, que me decía, yo leí bastante de esto, hay como dos mil millones de personas que viven en esas condiciones, pero parece que en Yakarta y en Bombay, que yo no conozco, no fui no lo vi, pero nuestras villas son de alguna manera casi ¿no? de lujo, comparado con... Las de Yakarta y las de Bombay. O sea, Tenemos un tercio de la humanidad de la humanidad viviendo en condiciones urbanas, o sea, fueron expulsados del campo por industrias extractivas, por el agronegocio, etcétera, de sus aldeas, de su forma modus vivendi, a basureros humanos. Y ahí campea la criminal organizada, el narcotráfico, todas las cosas, todo lo que está mal. No solamente porque no hay presencia del Estado, sino porque es la lucha por la subsistencia. Y en la lucha por la subsistencia nos matamos. Y también, como el y la cizaña, aparecen los instintos comunitarios del pueblo. Y la capacidad comunitaria de organizarse. Conviven las dos cosas. ¿no? o sea, Sería una romantización estúpida decir que está todo bien, pero también sería de alguna manera una especie de, de clasismo, no ver los elementos comunitarios y los valores profundos que hay en las barriadas populares de nuestro país. Y en América Latina en general. El tema ahí, por ejemplo, en nuestro país donde tenemos escasez de divisas, por ejemplo, escasez de tierra no tenemos. O sea, la gente hace lo que no hace lo que debería hacer el gobierno. Vamos a decir el gobierno, vamos a hablar un poquito de eso, que es... Es decir, bueno, tenemos más o menos, no sé, dos millones de familias que necesitan un terreno. Son 500 metros cuadrados, un terreno grande, ¿no? Vamos a decir, un terreno lindo, grande. Hacemos dos millones de terrenos. ¿Cuántas hectáreas son? 80.000 hectáreas, más o menos. mil hectáreas. Yo hice el cálculo en un momento. No es nada. Tenemos 30.000 hectáreas de cultivables. mil hectáreas de soja. No podemos hacer un millón de terrenitos. No es eh, hacer un reactor nuclear, que lo, lo hacemos. No es hacer un satélite, que lo hacemos. Es dibujar en un mapa los terrenitos y hacer unas zanjas, poner una, unas cloacas y llevar la electricidad. No es tan difícil. Sin embargo, no se hace. Y no es que nunca se hizo. Se hizo en otros momentos de la historia entonces por qué no sucede ¿No? porque eso es una y cómo podría suceder esto de buscar los medios y buscar las razones reales yo creo que nosotros no somos del todo consciente conscientes de la naturaleza neoliberal de los estados el hecho de que haya gobiernos populares, progresistas o de izquierda no cambia la naturaleza neoliberal de los estados. Porque la esencia del neoliberalismo es el gobierno, el gobierno, que el gobierno real está en la lógica de la maximización de la ganancia, en la lógica del mercado. Y la lógica del mercado no va a ser un millón de terrenos. Porque no es redituable. Porque la gente no lo puede pagar al precio del mercado. Entonces uno dice, bueno, el Estado lo tiene que hacer. Pero el Estado, en los procesos de liberalización o en los procesos de destrucción, de ha perdido capacidades y aptitudes técnicas para hacer eso. Es decir, por lo menos en nuestro país, y esto no lo repetiría en público, vamos a hacer una... Y hay una compañera acá que trabajó en nuestro esquema de estatalidad. A ver, ¿cómo decirlo? Bueno, no funciona. O sea, no funciona. O sea, El argumento neoliberal de que es ineficiente. Que... La conclusión es mala, pero el argumento es bueno. Es ineficiente por todo lo que hicieron ellos en la década del 70, en los 80. Antes funcionaba muy bien. Es decir, la capacidad de planificación, de construcción de vivienda social, etcétera, es muy buena. Era No solamente en los gobiernos peronistas en la Argentina, ¿eh? incluso en gobiernos ilegítimos de los 60, en los gobiernos desarrollistas. ¿Por qué? Porque existía capacidad de un mínimo nivel de planificación. Ese es el tema, como, la, como lo que nosotros planteamos que es una respuesta. Cuando alguien habla de planificación hoy, parece que está hablando de nuevo de la Unión Soviética. O de la década de los 40, de los 50. Y planificar es simplemente una secuencia de acciones en el tiempo que tengan algún nivel de coherencia y que se puedan sostener. Y es absolutamente increíble, yo no sé si acá pasa igual. Pero en Argentina, cuando se... Cristina tiene una frase muy linda que dice, cuando ganás las elecciones, no solamente no tenés el poder, no tenés el Estado y apenas tenés el gobierno, apenas. Ni el poder, ni el Estado, ni el gobierno. O sea, ganás las elecciones, puede ser muy poco. Y ella es una mujer que hizo mucho, y te dice que puede ser poco. Alguna experiencia tiene. Pero hay una cosa que a mí me sorprendió cuando se armó el gobierno de coalición que tenemos ahora, que es ciertamente mediocre, que las secretarías y los ministerios se repartían como caramelos. Es decir, eran botines políticos. Y en general, con excepciones, ningún funcionario o funcionaria tenía un plan de lo que iba a hacer. O sea, se asumía el cargo sin haber una planificación con objetivos de lo que se iba a hacer. Uno asumía, pff, ministro de vivienda, ministra de vivienda, bueno, explícame, ¿cuántas casas vas a hacer? ¿Dónde, cómo, etcétera? Si no, dedicate a otra cosa, porque tenés que hacer casas. Tu rol en la vida es hacer casas. Bueno, también puedes hacer política, pero primero tenés que hacer casas, porque si no, no, no tiene demasiado sentido... Y no me voy a meter en el tema del Ministerio de la Mujer porque no me corresponde ni por mi género y aparte porque, como se dice, me caben las generales de la ley, ¿no? Porque tengo una cierta enemistad manifiesta con la ex ministra. Pero, eh, por lo que me contaron las compañeras, si hay que hacer refugios o casas para mujeres en situación de violencia, eso es preideológico Es decir, ¿Dónde va a estar la casa? ¿Cuánto vale la casa? ¿Cómo se va a ejecutar ese presupuesto? E increíblemente eso no sucede. Y yo creo que pasa bastante parecido en muchos lugares. Es decir, hay un, una incapacidad de utilizar el aparato del Estado y ponerlo en función de transformación de la realidad concreta. Y en general el aparato del Estado es instrumentalizado por los sectores del poder económico, en las áreas donde necesitan al Estado, en las áreas de regulación, en la in inversión de cierta infraestructura productiva, eh, de cierta infraestructura energética, pero lo que tiene que ver con la integración de los sectores excluidos a las tres o cuatro cosas elementales para la vida, el Estado ha perdido sus capacidades, ha sido destruido en sus capacidades, y esa destrucción no está correctamente mesurada por la militancia, por la dirigencia, etcétera. Era una herramienta que funcionaba y esa herramienta la destruyeron. Entonces hay que o reconstruirla o hacer otra herramienta o inventar otra forma de hacer las cosas porque esa forma no funciona más. Cuando nosotros iniciamos el sistema de reciclado social en la ciudad de Buenos Aires la concepción original digamos, del proceso de organización de los compañeros, que fue un proceso que empezó por la lucha por el derecho a trabajar frente a la represión a los que ensuciaban la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, eh, la represión que sufrían los compañeros y además de la organización mafiosa de la actividad por parte de la policía, fue el problema que, por lo menos a nuestra militancia, a mí particularmente y a mis compañeros cartoneros y cartoneras, nos llevó cinco años de nuestra vida. Que también nos forjó, ¿no? Porque era una pelea con las comisarías, una pelea muy de, muy de barricada. Y muy de noche, aparte, porque la actividad era de noche. Entonces nos todos medio so sonámbulos e insomnes. El problema que mantengo. Eh, y este, esto que decías de que digo las cosas, eh, es un problema, no es que sea muy corajudo también, es un problema de, problema de barreras inhibitorias, eh, <risa> cuasi psiquiátrico, digamos. Eh, y que tiene que ver con los traumas de esa época. Que fue una época muy, muy jodida, muy jodida. Porque el cartonero era la peor mierda que había. Era una cosa que no se puede. O sea, solo había gente solidaria, obviamente, pero el sentido común sobre la figura del cartonero era que era algo que había que sacar. Incluso la gente buena decía, no puede ser que la gente trabaje de esto. Una cosa absolutamente lógica desde el punto de vista de alguien que, que no está metido en ese mundo. Y entonces, como no puede ser que se trabaje esto, que lo va a sacar la policía. No, entonces era todo muy contradictorio. Después empezó a ser más aceptado, porque hubo una buena estrategia ahí. Pero los primeros años fueron durísimos. Y cuando logramos que el Estado reconozca que el gobierno macrista, porque nosotros entendemos la reivindicación social como producto de la lucha reivindicativa, no de concesiones estatales en gobiernos progresistas y en gobiernos reaccionarios, en todos los gobiernos. Es un problema para utilizar la terminología clásica de lucha de clases. Eh, y la clase que ejerce el poder político, no digo el poder económico, eh, no digo el gran poder, el poder político, por lo menos en mi país, es de la clase media alta, promedio de clase media alta, profesional. Una, es una clase, es un sector social, la pequeña burguesía podríamos decir. Entonces, Por ejemplo, cuando pasó el tema de la ley de alquileres, había muchos diputados de nuestro, del Frente de Todos del Quinerismo que, que no estaban de acuerdo. Entonces el compañero que la impulsaba me decía, ¿por qué pensás que no están de acuerdo? Entonces yo me puse a pensar y llegué a una conclusión, porque son todos multipropietarios. Todos tienen muchos departamentos, entonces ven las cosas desde el punto de vista del propietario. O sea, la mente va por donde los pies caminan, entonces... Si vos sos inquilino, vas a ver las cosas de una manera. Si vos tenés 20 departamentos, vas a ver las cosas de otro. Y estoy hablando de gente que yo quiero mucho. ¿eh? No estoy haciendo una acusación moral. Estoy diciendo, es muy difícil, si vos ves las cosas desde el punto de vista de la clase media alta profesional, propietaria, bueno, ver, ver cuál es este problema. no Ver que faltan un millón de terrenos. Porque en, en, en tu vida cotidiana ese problema no existe. El problema Inexistente. Eh, sí, pasa y villas, pero es un problema que no ves el proceso. Entonces, eh, me perdí. ¿Qué estaba hablando? Bueno, me <risa> aplaudir. ¿Se están aburriendo? No. Bueno. Claro. Claro, bueno, la existencia, por lo menos, no sé si la determina, pero condiciona mucho la conciencia. Claramente condiciona, de los dos lados, ¿no? Eh, exactamente. Y, y, y en los niveles de irresponsabilidad ética, ¿no? Es decir, vos asumís un cargo público, te tiene que pesar como la cruz de Cristo. Por ahí eso es porque es muy cristiano, ¿no? Pero... Pero yo creo que asumís un cargo público, funcionario, cobras un sueldo público, y sos un militante encima, no es que sos un oportunista, y decís tenés que trabajar mucho. Tenés que trabajar mucho. Entonces nosotros creamos un método. Ahí ¿no? Mercedes lo puede. Pues estás trabajando acá, Mercedes. ¿En la fundación? ¿En el centro cultural? Ah, ok. Ah, ¿seguiste ayudando por teléfono? Ok, ok. Compañera, se vino a vivir acá. Eh... ¿Estás estudiando? Ok. Eh... Y estaba en... nosotros tenemos más o menos nuestra estrategia integral. La lo que discutíamos mucho con Rafa es cuál es la relación óptima o para este momento histórico entre el movimiento popular de base la fuerza política y el Estado, las instituciones estatales. Bueno, obviamente no hay una receta. El que plantea que tiene la receta está mintiendo, porque eso es algo, o está equivocado, o es algo que se va construyendo, es un tema de aproximaciones sucesivas. Yo creo que hay cosas que claramente no van, que es que automáticamente el movimiento popular, el movimiento social la fuerza y la fuerza política pasan a ser lo mismo. Entonces, que el movimiento social queda subordinado a la estrategia de la fuerza política. Eso yo creo que es un error que debilita a ambos, a ambos frentes de lucha y que ha pasado en muchos procesos latinoamericanos, creo que acá les pasó un poco también, que cuando vos pones a todos los cuadros del movimiento social en el dispositivo político o en la estatalidad, bueno, la columna vertebral, de cualquier proceso de cambio, que es el movimiento social, se debilita. Entonces, nuestro planteo fue mantener una independencia muy fuerte del movimiento social y una actitud metodológicamente combativa. Pero no de, desde el punto de vista de los principios, sino del método. Es decir, si mañana hay un proceso de transformación estructural revolucionaria, cambia la teoría. Pero ahora hay, con suerte, pequeñas reformas. Entonces, todo el tiempo tiene que estar tensionando las clases populares para conseguir las cosas. Incluso cuando, sobre todo cuando hay funcionarios de nuestro propio palo. Porque es cuando más débil está el movimiento. Es decir, cuando hay gobiernos, vamos a decir, para simplificar, de derecha, hay mucha unidad del movimiento social y sindical, etc. Cuando hay gobiernos reformistas, progresistas, esa unidad se deteriora porque la conducción de los sindicatos y la conducción de los movimientos sociales suele integrarse a los dispositivos de gobierno, entonces cambian sus prioridades. No, eso no es un problema moral, no estoy acusando a nadie de nada, es un dato objetivo de la realidad, es lo que sucede. Entonces, si no hay una reflexión sobre eso y una decisión política de que eso no suceda, naturalmente se da ese proceso. Y eso pasó en Bolivia, eso pasó en Brasil, eso pasó en Ecuador, eso pasó en Perú, digamos. El debilitamiento de los movimientos sociales, cuando dirigentes apoyados por los movimientos sociales accedieron al poder, es absolutamente evidente. Y por ese mismo, la capacidad de reacción, en general, frente a un golpe de Estado, etc., se, se debilita. se debilita. Después se recompone, porque, porque todo eso está latente, pero, pero se debilita. Eh, entonces, entender que la naturaleza de un gobierno popular en el siglo XXI no es la misma naturaleza de un gobierno popular en el siglo XX. Es un gobierno con mucho menos poder, porque el Estado fue destruido. Y eso requiere necesariamente el movimiento social tensionándolo todo el tiempo. Ahora bien, la fuerza política que disputa la institucionalidad del Estado ¿no? va a las elecciones. Nosotros hicimos una cosa muy del peronismo, que era poner cupos. El peronismo tenía tres cupos. Cupo femenino, en el momento no existía paridad, ahora existe paridad en Argentina. Cupo sindical, que era el cupo de los sectores populares, en ese momento estaban todos sindicalizados, o sea, el 80% de la clase trabajadora eran asalariados. Y el cupo político, digamos, vamos a decir, de los cuadros provenientes de sectores profesionales. Tres cupos. Era una cosa bastante buena. Y nosotros, replicándolo ahora para nuestras listas, ¿no? tenemos tres cupos también. Como, como la cuestión de, de género ya está saldada por el tema de la paridad, digamos, o sea, en cada uno de los cupos hay, tiene que haber paridad, teníamos un cupo para los sectores populares excluidos, un cupo para los emergentes de los nuevos procesos de movilización, el ambientalismo, del feminismo, etcétera, y un cupo para los cuadros políticos. Ahora lo redujimos a dos cupos porque se nos estaba complicando un poco. O sea, el cupo de los emergentes siempre eran universitarios también. Entonces lo reducimos a dos cupos, que es los negros y los blancos, para decirlo básicamente. Entonces, y... Eh, y eso es una buena fórmula. Porque si no es esa, tiene que haber una. Tiene que haber un cupo. Es la forma que las mujeres lograron tener muchas posiciones, por lo cupo, vos vas al, a la Cámara de Diputados de la Argentina y 300 diputados, pobres hay dos, que son los compañeros nuestros, un cartonero, un compañero que vive en un barrio popular, ahora en Argentina hay un 40% de pobres, bueno, la subrepresentación es evidente, tendría que haber 120 diputados pobres, si hubiera una representación proporcional de clase, no los hay, entonces esa subrepresentación por lo menos yo creo que las fuerzas populares la tienen que, por lo menos, reducir a través de algún mecanismo de cupo. Eh, entonces, la fuerza política tiene ese, ese, esa orientación. Y después nosotros tenemos un esquema al que llamamos estatalidad, que cuando nos incorporamos a la coalición que, que obtuvo el gobierno, veíamos que la coalición iba a ser muy moderada y muy mediocre en, los, en el proceso de transformación social. Pero hicimos un trabajo de varios meses de planificación de lo que llamamos los programas de buen gobierno, que eran programas de microestatalidad, vamos a decirle, micro y meso, porque algunos eran importantes en términos de capacidad de financiamiento, etc. En urbanización de barrios populares, eh, lotes con servicio, eh, reciclado social, eh, bueno, el sector textil, vos estás en textil, ¿no? Eh, te, en el sector textil, en ferias y mercados, bueno, en distintos sectores de la economía popular, el acceso a Internet para los barrios populares y las comunidades campesinas indígenas, programa de acceso a la justicia, o sea, ocho o nueve programas, políticas, que nosotros sabíamos que eran de, de fuerte impacto y de poca resistencia, es decir, que, y, y, que las podíamos lograr. Pues estuvimos trabajando y trabajando y trabajando para hacer una planificación y después... Mantuvimos una estructura de seguimiento de ese trabajo, semanal, quincenal, después hacíamos cada tres meses una reunión de evaluación, y la línea era el que no cumple los objetivos y las metas físicas se tiene que ir. No importa si es su culpa o es la culpa del jefe, o no importa. Como gesto te tenés que ir porque no sos un empleado, sos un funcionario. Estamos hablando de los funcionarios políticos, no que son por designaciones políticas. Y no fue muy bien. O sea, vos ves los resultados materiales y son muy buenos. Se consiguió el financiamiento, que también es una tarea política, ir a pelear el financiamiento. Hay que pelearse por el financiamiento. Tenés que ir a, al Ministerio de Economía y pelearte con el Ministro de Economía. Y amenazarlo, y decirle que vas a hacer un escándalo, y que vas a decidir los diarios, y, y que vas a romper la coalición, que, no importa, que le vas a llevar a la gente a la casa, cualquier cosa. Pero la plata la tenés que conseguir. Si vos tenés que, el objetivo es hacer obras en 600 barrios populares, tenés que conseguirlo. Eh, si el objetivo es hacer 100 polos textiles, hay que hacerlo 100 polos textiles. Y como son todas cosas realizables, no fáciles, pero realizables, si no las podemos hacer, tenemos un problema. Porque no es que nos ponemos objetivos por encima de nuestra capacidad, nos ponemos objetivos por abajo de nuestra capacidad. Pero que hay que hacerlos. ¿no? Entonces, esa combinación entre un movimiento popular con independencia relativa y con una perspectiva de tensión, la estatalidad con una planificación previa, donde nadie ocupa un lugar si no sabe qué es lo que va a hacer y cuánta plata necesita para hacerlo y cómo la va a gastar. Y una fuerza política que tenga una representación, no digo proporcional, pero razonablemente entre los sectores, de el origen de clase de cada uno. Porque yo puedo ser un gran dirigente social, pero yo nací en una, una, una familia de clase media alta. Entonces, puedo representar algo, una idea, una trayectoria, etcétera, pero no voy a poder representar a, lo, a los cartoneros como los representa Nati Zaracho, que es nuestra diputada, a la que nadie le cree que es diputada. O sea, cuando vuelve a la villa, que es la villa de Maradona, Villa Fiorito, ya la metieron presa una vez, y ya tiene. pero no es que la metieron presa por Lofar, no, la metieron presa por Negra, digamos. Entonces, y, y, y hay un artículo en la Constitución que dice, no se puede. O sea, no puedes meter preso a un diputado. Tres horas preso. ¿Saben quién la sacó? Nosotros. A las piñas. O sea, y en nuestro gobierno, ¿eh? Nadie podía resolver el problema. Por... ¿No? y una cosa de locos. A nadie le importaba demasiado porque no era la diputada linda. No, no importó. Probablemente muchos no se habrán enterado de que esto pasó. Si hubiese sido. No importa si de la derecha, de la izquierda, del centro. Si hubiese sido blanca, rubia y alta, hubiese estado en todos los diarios de la Argentina, sin lugar a duda. Pero como era negra cartonera, eh, no importa. Y así también lo sintió la policía. Obviamente ningún policía tiene un sumario por haber incumplido con la constitución, no con un procedimiento policial. Eh, bueno, pero esa compañera, ¿por qué va presa? Por defender a un pibito que le estaban pegando entre cuatro policías. Entonces es un orgullo para nosotros. Yo no sé si hubiese hecho eso. Por ahí sí, por ahí no no sé, pero ella lo hizo. es más, sí sé, no lo hubiese hecho porque no hubiese estado ahí. Porque yo no vivo en Villa Fiorito. Entonces nunca lo hubiese visto. Ella vive ahí. Y después tiene que rendir cuentas en su barrio. Y cuando votó en contra del FMI, su frase fue yo no puedo volver a mi barrio y decirle a mis vecinos que yo voté a favor de esto. Entonces eso es un valor. Es un valor. Puede haber desviaciones, si es garantía de que va a salir todo bien y que los compañeros por su origen de clase van a estar todo bien. No, pero seguro que es mejor que lo que hay ahora. Seguro. Eso no tengo ninguna duda. Entonces, bueno, un poco la, la estrategia nuestra tiene que ver con eso, por lo menos en lo inmediato, y en la, en la perspectiva más amplia con una planificación más integral. Nosotros ya hablamos de plan quinquenal, de desarrollo humano, una planificación más integral, que garantice las cosas básicas de la vida, tierra, techo, trabajo, salud, educación, no es una cosa, eh, es humanismo elemental. Ahora, eso que debería ser normal, no es normal, en realidad sí, eso es normal, pero el sistema no es normal, y nosotros nos hemos acostumbrado a un sistema de esta naturaleza. Donde puedes tener un iPhone con cuatro cámaras de foto en uno que no entiendo para qué sirven. Yo, yo tengo, no tengo iPhone, pero tengo el mío tiene tres cámaras y todavía no entiendo. Entonces, tiene tres. ¿Viste que tiene tres? ¿Para qué sirven las tres? So, bueno, está bien. Sirven. Tienen una utilidad. Pero vos tenés un aparato que tiene tres cámaras a la vez. Pero no puedes tener un techito. O sea, vos tenés un, algo que sería casi como la lámpara de Aladino, hace 100 años. Un dispositivo mágico. Puedes hablar con un japonés, videoconferencia. Era, incluso cuando yo era chico de ciencia ficción. Pero no puedes tener un techo para dormirte. Y cuando mis padres eran chicos, tener un techo no era un problema. O tenías un crédito hipotecario, o te lo comprabas, o tenías un terreno y te lo construías. No era, no era un problema eso. Ahora es, el, no sé si acá se dice acá, pero en, en Argentina se habla del el sueño de la casa propia. Es un sueño. <risa> Seguís soñando. Es un sueño que por ahí algún día se te cumple, digamos, de la casa propia. Es una cosa que era totalmente normal. Un trabajo remunerado. La lucha del de movimiento sindical... De, la lucha política revolucionaria era por la emancipación del trabajo. De la emancipación de la explotación. Hoy es un privilegio tener que dar gracias de rodillas a Dios por tener un trabajo remunerado. Y el que dice, che, porque cuando yo digo los compañeros nuestros, yo al principio no creía esto. Ahora lo creo porque, porque lo tengo más estudiado. Yo lo que decía antes es, lo mejor sería que todo el mundo tenga un empleo asalariado, pero como no es la realidad, nosotros creamos... Formas alternativas de trabajo sobre la base de las actividades informales y tratamos de dotar eso de derechos. Esa era la teoría original. Yo estoy cambiando un poco porque yo comparo compañero nuestro de una cooperativa textil, de reciclado, etc. con un compañero asalariado que trabaja nueve horas en una empresa y que gana por ahí un 20, un 30% más. Y el compañero nuestro es mucho más feliz, ganando un poco menos. Y el otro compañero está mal, está angustiado, tiene problemas de salud mental, odia a sus jefes, odia el lugar donde trabaja. Claro, y vos decís eso y estás fomentando la vagancia, porque ese es productivo y el otro no. ¿Y por qué es productivo? Si en definitiva lo que genera desde el punto de vista macro la, lo que llaman riqueza en nuestro país, no lo inventó ningún empresario. ¿eh? Estaban en sus, no sé, o lo creó Dios o lo creó la naturaleza, como más le guste pero no lo inventó ningún empresario es el agua el litio el petróleo eh, y los nutrientes del suelo que terminan siendo porotos de soja digamos eso que yo sepa no lo inventó ningún emprendedor y ahí viene la platita digamos no viene de la fábrica de berretas que tenemos nosotros países industrializados ¿no? entonces por qué en el siglo XXI es un privilegio tener es un privilegio que te exploten. Es un privilegio que te exploten. Y plantear que ese privilegio en realidad no lo es. Que en realidad es un infierno. Solo que hay otros infiernos peores. Ya te pone en un lugar de marciano, prácticamente. ¿no? Y yo creo que hay que empezar a plantearlo. Creo que hay que empezar a plantear que hay otras alternativas, que esas alternativas existen, pero que requieren, y con esto termino, porque esto creo que es la clave para no entrar en un romanticismo de la inviabilidad, requieren, por lo menos mientras siga habiendo un sistema de intercambio a través del dinero, requieren financiamiento. Es decir, para que funcione todo nuestro sistema de economía popular organizada, hay que generar mecanismos de redistribución de la riqueza, no hay otra. No son autárquicos. Pueden ser autónomos, pero no autárquicos. En términos económicos necesitan financiamiento. Hay una razón económica obvia, que es una cooperativa de cartoneros sin ningún capital ni infraestructura, imposible que compita con una multinacional papelera. O sea, es una cosa ridícula. Si no pueden competir las empresas nacionales. Entonces, eso nunca, nunca, nunca, nunca va a ser autosustentable desde el punto de vista mercantil. Porque la productividad de las actividades de economía popular es una productividad alternativa. Es cultural, social, comunitaria, ambiental, pero no es mercantil. En algunas actividades, algunos nichos puede haber, pero, pero, pero es muy raro. Por lo menos en condiciones de dignidad para los trabajadores, ¿no? Obviamente en condiciones de indignidad sí es, no necesita ningún subsidio. Y ese financiamiento que nosotros para para que sea un salario como el salario medio y en buenas condiciones laborales, calculamos en el 4% del PBI, hoy se destina al 0.5% del PBI en Argentina, no es tanto, para un tercio de la población trabajadora, ¿de dónde va a venir? Y de las actividades de alta rentabilidad, de las grandes fortunas, etc. Que la tienen a la plata. Entonces, es un poco la historia de la humanidad, ¿no? Eso sea... Entre todos generamos una torta y hay que ver cómo se reparte. Entonces la pelea es por la torta. Entonces una parte del libro dice, yo me mandé una cagada en una charla como esta, en la que por problemas de barreras inhibitorias dije, luchamos por plata. Como para hacer una explicación sintética. Claro, entonces era como que yo me quería llevar unas valijas de plata, pero la verdad es que las máquinas para coser, las enfadadoras, es plata, y el salario y el complementario es plata. O sea, en el capitalismo, ¿por qué, ¿por qué luchan los capitalistas? Por plata. Y los trabajadores, ¿por qué luchan? Por plata. Sí, por dignidad, por el amor, por la humanidad, por los pajaritos, ¿qué? Y por el poder, pero, pero por plata. O sea, la lucha tiene que ver con, hay un elemento económico, que es la capacidad de acceder, a los bienes de la vida, la tierra vale plata, está todo mercantilizado, entonces sin plata no puedes resolver ningún problema. Entonces hay una lucha por la distribución de la riqueza, le puedes poner el nombre que quieras, pero en última instancia es por cómo se reparte la torta. Y ahí es donde aparecen las contradicciones más fuertes. Ahí, están las ahí, es, donde aparece, ahí es donde aparece la lucha, cuando empezás a discutir la torta. Y cuando discutís la torta... Empieza a pasar como en esos barcos en la tormenta, donde algunos que están a la derecha se van a la izquierda, algunos que están a la izquierda se van a la derecha, y no, termina todo medio raro, porque a veces no se ven cuáles son los intereses de clase que hay detrás de las fuerzas políticas. En la Argentina, y ahora sí con esto cierro, porque es el chi, como el chisme, ¿no? la parte más política, coyuntural, el Frente de Todos tenía una accionista mayoritaria que era Cristina. ¿La conocen a Cristina? ¿La queremos a Cristina acá? Bueno, la queremos. Yo la quiero mucho a Cristina. De, del 100% de las acciones de esa empresa, llamada Frente de Todos, ¿cuántas acciones tenía Cristina? El 90% de los votos de Cristina. Vamos a decir el 80%, ¿no? Pero ponele. Le vamos a dar el 7% a Alberto que es el presidente, ponele, el 7% a Sergio Massa, y el 7% a todos los que no habíamos sido parte de los gobiernos kirchneristas. Entre todos los grupos que Pino Solanas, que, que en paz descanse, un gran compañero, nosotros, eh, los de la CTA Autónoma, bueno, varios grupos, más vamos a que, entre todos, ponele que. Pero Cristina tenía 80% de las acciones. Eso implica que el programa que expresa Cristina, o la política o la orientación que expresa Cristina, que suena orientación redistributiva en términos económicos y la recuperación de, de los activos estratégicos del estado debía ser la posición imperante más allá de la inoperancia en la gestión que es un problema si se quiere casi técnico no para mí es un problema político serio pero hay decisiones macro que se podrían haber tomado una posición contra una negociación blanda con el fondo monetario por alguna razón, la administración de esa sociedad decidió desconocer el proporcional de las acciones y por alguna razón, la propietaria, ¿no? la compañera Cristina, y su grupo político, sobre todo su grupo político, creo yo, pero yo también autocríticamente, porque nosotros podríamos haber hecho más, no supo defender esa posición de accionista mayoritaria. Es verdad, hubo traiciones, es verdad, hubo lofer es verdad, hubo un montón de cosas. Pero el resultado es que la hegemonía dentro de la coalición la obtuvo un sector ultraminoritario. Una camarilla minoritaria. Secuestró el gobierno. Y hay algo peor todavía. Que una camarilla más minoritaria. Neoliberal. Liderada por un empleado de la Embajada Norteamericana llamó Sergio Tomás Massa, está obteniendo la hegemonía, en este momento, de la posible, digamos, eh, candidatura a la presidencia. El señor tenía 5% de votos, había quedado absolutamente aplastado por su persecución a al kirchnerismo. Con frases tales como voy a meter a todos los de la campana presos. Bueno, ahora es Rubio, Alto, José Leste, y si todos lo queremos. Bueno, pero hay unos cuantos. Entonces, claro, entonces hay una idea del pragmatismo político que es decir, bueno, mejor que gane más y que no gane no sé quién. Puede ser. Hay una delimitación con el bolsonarismo, puede ser. Pero por lo menos yo no me voy a resignar a que nuestra expectativa de lo posible en un frente electoral donde el 80% de los votos lo sigue teniendo Cristina, el candidato nuestro sea eh, un empleado de la embajada norteamericana. Pues de ninguna manera. Por eso nosotros planteamos, nosotros nos presentamos, pedimos la PASO, y pues yo voy como candidato a la PASO, salvo que los compañeros tengan, compañeros del grupo original de Cristina, llámese la cámpora, llámese Unidad Ciudadana, como, pongan uno, hermano. Si esta presa es de ustedes, para decirlo en términos vulgares, mercantiles, esto ustedes tienen el 80% de la ¿Cómo le van a regalar esto a este señor? ¿Ya se lo regalan a Alberto? ¿Ya se lo regalan a Cioli? Por tercera vez. O sea, es una cosa rara. Bueno, uno puede decir, bueno, pero es el cálculo político. No. Dos veces está bien. Me mandaron a votar a Ciudad y lo voté. <ríe> me mandaron a votar a Alberto y lo voté. La tercera no me van a mandar a votar a ese señor. Yo no le voy a decir a nuestra militancia que vaya a votar a ese señor. De ninguna manera. Hacer debate, normal, hablar, etc. Y fundamentalmente, hacerlo decirlo de la venta de órganos. Porque yo sabía que eso iba a dañar su base, fuertemente. Porque eso es digamos la derivación lógica del liberalismo extremo que él plantea. Digamos, ¿no? Si vos sos dueño de vender lo que sea, puedes vender tu brazo, tu pierna, autoesclavizarte, etc. Y eso iba a ser mecha en la, en la base de él, y mi, mi planteo era que había que boicotearlo, si se quiere, o combatirlo. Hoy estoy más de acuerdo con el planteo tacticista de la necesidad de dividir los votos de la derecha, porque para mí la amenaza más seria es Bullrich. Para mí Milley es una amenaza para el futuro, es grave, pero Bullrich es la amenaza más seria. Porque Bullrich eh, tiene posibilidades electorales muy elevadas. Digamos que hoy tiene más posibilidades elevadas que la RETA. Para mí hay una diferenciación entre la RETA, que es una derecha relativamente democrática, y Bullrich, que es una derecha relativamente autoritaria, por decirlo de alguna manera, algunos no lo ven, otros no, digamos. Es como, es mi, mi posición. Y además yo tengo un conocimiento bastante directo del personaje por las negociaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, tengo una percepción de, eh, del personaje como alguien que no es un, un tipo eh, de la violencia, de la violencia asesina. Burry, sí. Burry, sí. Y eh, se viene preparando para eso. Entonces, eh, lo que yo creo que sería hasta un bolsonarismo más agresivo todavía Porque además ella, desde, desde el día que se fue Macri, desde antes de que fuera Macri Dice que el gran problema que tuvo el macrismo fue no habernos matado a nosotros O sea que haber negociado con nosotros, que ese fue el error Y en parte tiene razón Digamos, o sea, en parte tiene razón. Por ahí no nos podían matar, por ahí se caía el gobierno. Pero es cierto que eh, para algún sector de, de ellos, digamos, para poder imponer su proyecto neoliberal, no puede haber una negociación con nosotros. Tiene una destrucción de lo que nosotros representamos. Y eso es lo que Patricia Bullrich dice abiertamente. No solamente lo dice, sino que tiene ya alguna experiencia como ministra de Seguridad Macri, que ya ha tenido experiencia en el asesinato selectivo de, dirigente, bah, de dirigentes, de integrantes de comunidades indígenas, eh, y que eh, a mí me, es lo que más me preocupa, como perspectiva. Entonces, la división del voto de la derecha nos da una posibilidad, que es la teoría de la primera vuelta, de ganar en primera vuelta con el 41% de los votos. Ahora, ¿es imposible llegar a ese porcentaje? ¿Imposible? Si no hay una paso previa. Es imposible, porque todo este cálculo especulativo, la gente normal y silvestre no lo hace. Y, digamos, el voto, vamos a suponer que Massa sea una alternativa también de centro neoliberal, democrático, no represivo, horrible, pero bueno. Pero, desde mi punto de vista, sin una paso previa, todo el, una parte muy importante del voto kirchnerista se va a ir a otro lado. O no va a votar, o va a votar al FIT, o se va a ir a otro lado. Eh, porque porque Massa es intolerable. Para muchos compañeros Massa es intolerable. Y Cristina no se va a jugar tampoco a decir voten a este tipo así, abiertamente, todo, no, le va, no lo va a militar, no va a militar la campaña de Massa. No, no, digamos, que piensa eso? no la conoce Cristina. Entonces sí, hoy creo que es necesario que exista esa división de la derecha y si se da ese escenario de paso que vos decís, y bueno, vamos a tener que reflexionar mucho, y vamos a tener mucho tiempo para reflexionar porque vamos a estar presos, así que esperemos que no pase.